Pues me quedo con la roja. Menuda cilindrada. Vale, pero como no decides tú. Estas situaciones son absurdas, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Yo decido la nota que quiero llevar, aunque necesite una asistente personal para vestirme. Es mi vida, son mis decisiones y yo decido cómo vivirla.